El día de hoy les traigo un dispositivo y una herramienta muy importante para eliminar cuenta de Google. En este caso, tengo acá gente un dispositivo. A ver, les voy a mostrar. Este es un Samsung A30S. Vamos a ver qué modelo es. En este caso, es un A30S. Lo que tiene el dispositivo es bloqueo de cuenta de Google. Y para eso, les traigo una herramienta muy brutal, gente. Yo les digo brutal porque se lo hace de un solo clic. Listo, entonces, para eso, ustedes tienen que tener el programita. Obviamente, yo lo voy a dejar totalmente gratis para que lo escaren desde mi página web. Y listo. Güey. En este caso tenemos el A30S, yo les voy a decir para qué modelos funciona, funciona para A02S también, gente que no tiene que nos, pero de binario 2, de binario 2 y Android 11, porque yo ya lo he probado, lo he testado, funciona para J7 a partir de Android 10, J7 Neo a partir de Android 10, gente, en algunos sí sucede lo mismo, pero en algunos no soportan, listo. A partir de Android 9 para adelante pueden probar cualquier dispositivo Esto funciona sí o sí. Y cómo lo hace, como es el método, lo vamos a mostrar a continuación Ya que es algo muy fácil Pues con el dispositivo encendido lo que vamos a hacer es muy importante Vamos a ubicarnos aquí en llamada de emergencia Y vamos a marcar el siguiente comando Asterisco numeral 0, asterisco numeral Listo, vamos a esperar un momento gente. No hay que apresurarse porque siempre nos va a funcionar el método Vamos a esperar ahí, en este caso nos aparece, de muchos tarde muchos aparece en una gente. Listo, lo conecto a mi cable. Una vez conectado, como ustedes pudieron escuchar, ya me reconoció ahí. Me voy a ubicar acá en la herramientita. Listo, acá me apareció un puerto, como ustedes pueden ver. Y en la parte de abajo me da varias opciones, factory reset, Remove FRP. Lo que voy a dar es yo dar clic en la opción Remove FRP. Lo damos un clic ahí. A ver, está bloqueado un poco por acá. El cable tiene bloqueada la tecla voy a tratar de coger ahí gente listo, lo voy a dar ahí y va a empezar el proceso en este caso nos dice que debemos marcar el siguiente comando, ya lo hemos marcado y por lo tanto solamente lo damos en aceptar listo, esperamos ahí gente un momento y va a empezar a darse el proceso, no tengan que esperar mucho este método es muy rápido, lo va a hacer y la herramienta es totalmente gratis dice file gente, no importa no hay problema, lo vamos a dejar como está listo aquí en este caso ya nos habilitó la depuración nos damos en permitir acá en el dispositivo obviamente les pues voy a mostrar yo permitir permitir nuevamente y listo ya la herramientita como tú puedes ver se nos está haciendo algunos configuraciones te lleva ajustes y de luego se reinicia el dispositivo listo allá me reinició entonces o no sé si se apagó, listo, sí, claro ahí me reinició el dispositivo, ya desconecto pues obviamente acá dice que FRP Remove sucedió correctamente y vamos a esperar que el dispositivo se nos encienda, nada más, ese es el otro punto y que nos encienda ya pues 50 de Google listo, ahí lo tenemos esperemos entonces que el equipo se nos encienda correctamente esta herramienta es muy buena la verdad, le recomiendo, hay nueva actualización también, espero que les guste entonces vamos a ver y ya tenemos 50 de google acá solamente damos a leído y siguiente y obviamente el equipo ya nos quedó configurado correctamente, entonces eso fue todo espero que les haya gustado el video, no olviden suscribirse a mi canal y un buen like, nos vemos en el próximo video